Rey de reyes, Señor de señores, estamos con gozo, estamos con alegría por todo lo que Dios está haciendo hoy en este jueves de gloria. Dile a esa persona que está al lado tuyo: Bienvenido a la casa de Dios. Dile al que está detrás de ti: Bienvenido a la casa de Dios. Dile: Este es un lugar para todos. Como también le decimos a aquellos que nos están observando: Este es un lugar para todos. Soy el pastor José Peguero, usted sirve un lugar para todo, invitándote para que te pueda llegar hoy a nuestra fiesta de Jueves de Gloria y pueda llegar este domingo también a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana a nuestros dos servicios de Unción y Milagro, 8 de la mañana, 9 de la mañana y 10 de la mañana, 12 del mediodía, simultáneamente por el canal de YouTube y también por, por Chunker 23 P.M., los verdaderos dueños del este. Así que hoy estamos de fiesta, hoy estamos de regocijo y yo quiero que la iglesia, gloria al Señor que va para el cielo, levante esa mano y dé su mejor adoración. De su mejor adoración. Vamos, vamos, a al Señor. Vamos, a al Señor. Adore al Señor. Vamos a acabar estos anuncios y vamos a empezar nuestra fiesta de hoy, jueves de gloria. Dándole gloria, dándole alabanza al Señor y a su nombre. Nos reunimos como comunidad para adorar juntos y compartir el amor de Jesús. Somos Iber, un lugar para todos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. paramos primeramente el ambiente Primeramente nuestro corazón No hay ambiente de Dios Si en tu corazón no hay ambiente Para poder recibir eso que Dios quiere Y eso es lo que hacemos en el culto de altar Luego comenzamos de nuevo a orar Pero Ya es parte de la transmisión Y el comienzo y realización del culto Así que levanta tu mano y vamos a orar al Señor le damos gloria a dios quiero que la pastora marrero venga presente este jueves de gloria presente este jueves de gloria delante del señor y vamos a presentar delante de dios a cada vida que nos está observando cada vida que se está conectando con nosotros gloria al señor Santo. pastora el salmista decía que el señor miraba desde el cielo a ver si había gente con entendimiento que lo estuviera buscando y definitivamente te vio a ti te vio a ti y nos vio a todos nosotros iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios buscándole Padre Santo Padre bueno gracias Señor gracias Padre porque tú depositaste tus ojos Padre sobre cada uno de nosotros Padre amado Señor así te presentamos este culto gente con entendimiento que ha decidido buscarte Padre porque separado de ti nada podemos hacer Señor Padre te bendecimos de manera especial Padre Padre, y declaramos que será un culto poderoso, Padre, porque tu palabra dice que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Y veremos tu gloria manifestarse, Señor. Y veremos vidas, Señor, que son sanadas, Padre. Vidas que son restauradas, Padre. Que allí en lo más profundo de su corazón, allí en lo más profundo de su alma, Señor. ¿Cuántas inquietudes, Padre, te las presentamos a ti, Señor? reconociendo padre que tú eres un dios bueno que tu señor nunca señor desatiende padre las súplicas de tus hijos aquí estamos tus hijos padre para adorarte y para darte gracias por lo que sabemos padre que ya estás haciendo en los corazones de cada uno de nosotros a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén, mi alma te alaba Denle un aplauso Amén. al Señor ahí Una adoración Gloria hermosa Desde lo más profundo de su es. corazón Santo eres Vamos Señor. Pastor Miguel, vamos a leer la palabra del Señor Y escucha lo que Dios tiene Con su palabra, abre tu corazón Escucha lo que Dios tiene para empezar esta fiesta Aleluya Dios es bueno Dios es fiel Dios es verdadero Dios vive y reina por los siglos. Aleluya. Levanta tu mano y adora al Señor, como decía mi hermano Carlos ahorita. No permita que nada te distraiga. Y adora al Señor. Glorifica al Señor. Estamos por ahí, estamos Rey. Gloria al Señor. Vamos a adorar. Hallelujah. Dios bendiga en esta hora. La palabra se encuentra en Ramos, en Romanos, perdón. En Romanos 8, versículo 10.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 Sobre mí curando sanando mis heridas y tenga toda tu heridas al señor hay una unción aquí cayendo sobre mí curándome dile sanando mis heridas sanando mis heridas y dile mi espíritu y mi alma mi espíritu y mi alma cómo dice con el poder con el poder de su Espíritu Santo Diga mi vida Mi vida nunca más Será igual Dígalo Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual con tu mano arriba declara que hay una unción y hay una unción Aquí cayendo sol, fremi curándome, diga sanando, sanando mis heridas. Y es que hay una unción, hay una unción aquí cayendo son pre mí curándome sanando mis heridas mi espíritu y mi alma está llenando con el poder de tu Espíritu Santo diga mi vida mi vida nunca más será igual mi Espíritu y mi alma Llenando con el poder de tu espíritu santo, mi vida, mi vida nunca más será igual, no, oh, mi espíritu y mi alma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 ¿De qué nos estamos llenando? ¿Nos estamos llenando de las mentiras del enemigo o de las verdades de Dios? Una mentira del enemigo detiene tu potencial, pero una verdad de Dios te hace avanzar. Por eso declara, mi vida no será igual, porque no me lleno de la mentira del enemigo. Me lleno de las verdades de Dios. Alguien puede gritar y decir... Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu espíritu santo mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual, no será igual, no será igual, aleluya, sí, Señor, a ti te adoramos. A ti te bendecimos. A ti te damos gracias. Levanta tu mano y adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor. No te entretengas con el que está al lado tuyo. No te entretengas si el que está al lado tuyo canta más o canta menos. Enfócate en ti. Dios quiere escucharte a ti en esta hora. Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere escuchar tu alabanza. Aleluya. Adorar al Señor y glorificar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cuánto saben que ninguna religión Puede calmar nuestra sed? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que ninguna religión Puede calmar nuestra sed? Ninguna religión Puede calmar tu sed La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Ninguna religión La sangre de Jesús Díselo Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será Y ninguna religión puede calmar tu sed La sangre de Jesús y ninguna religión puede calmar tu sed Y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Dios. ¿Y cuántos somos testigos del poder de Dios? ¿Cuántos somos testigos del poder de Dios? Vamos a ver vale, no, no. Vamos a ver, vamos a ver Díselo yo soy testigo del poder de Dios De los milagros que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Que es una vez más Yo soy testigo del poder de Dios más Yo estaba ciego N la luz gloriosa y nunca, nunca nunca me has dejado nunca, nunca me has desamparado en la noche oscura Jesucristo nunca díselo y nunca, nunca nunca me has dejado nunca, nunca me has desamparado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 de los milagros que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego y ahora veo La luz gloriosa que me da Jesús Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me has desamparado En la noche oscura Jesucristo nunca ha Digo, y nunca, nunca, nunca me has dejado, nunca, nunca, en la noche oscura, Jesucristo nunca, y se y Cristo rompe, Cristo rompe, Cristo rompe y nos da Cómo es posible yo vivir si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo dice? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo dice? Si el fundamento de mi vida, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi una vez más? Mi Cristo rompe. Mi Cristo rompe. Y Cristo rompe. Y nos da. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, muchacho, Eric. Nacho, estuviera en el punto de droga, campeando. ay Dios mío, hasta que llegó él, se acabó la droga. Cuando llega Jesús se rompe la poca vergüenza. Díganlo. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida, tú me libraste del infierno y de la muerte? ¿Cómo es posible yo vivir? Y te acuerdas de que lo dice Y libre Vitorioso Vamos a hacer en marcha Jesús Vamos a hacer en marcha Y libre victorioso. Es el pueblo Venció Venció Venció y por él díselo y li... cuando son libres si tú eres libre cambia esa cara a y por la fm díselo y libre victorioso es el pueblo del cristo el vencedor venció cadenas rompió venció, díselo de Lili y una puerta se abrió venció y por siempre reino y por reino yo, ¿cuántos son libres? Díganlo. cántalo conmigo díselo de lo que saben que él venció, díganlo conmigo Y venció Las cadenas rompió Venció Y una puerta se abrió Venció Y por siempre reinó Y por él Reino yo Él venció Y las cadenas rompió Venció Por él y por él. ¿Cómo dice? Y libre. Visto? Estamos con gozo, estamos con gozo. Así que nos gozamos en el Señor porque somos libres. Si el Hijo Libertario se ve verdaderamente libre. Por eso díselo. Venció Venció Venció ¡Pensión! Y por el reino yo Y por el reino yo Y por él, reino yo Y por el reino, reino yo Síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí síguelo ahí. una noche de testimonio Y cuando somos libres por el Señor Somos libres por el Señor Si eligo libertad, eh Seré verdaderamente libre Entonces ahí, este último corazón Le metemos y le decimos ahí, lo mismo, lo mismo Vamos a ver, vamos a ver. dice En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Eso lo que necesita Puerto Rico Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive. Mira la cara de esa gente. Mira la cara de Isha, pastora Isha. Mira qué feliz se vive con Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué. lo que ven ahí? Con Jesús. Mira qué feliz se vive. Con Jesús en el hogar. Una vez más, Carlos me hizo seis. Una, una más, una más, una más, una más. Una. una mira. Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una vez más, una mirada. Díselo alguien Una mirada, una mirada es la que puede. Díselo yo. Sé. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Y con... Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Erte Porque una mirada de fe Es la que puede Una vez más Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede salvar a Puerto Rico salvar matrimonio salvar familia Salvar ministerio, salvar al pecador. Y hoy hay algo impactante de Dios, de cómo Dios trabajó en ti. Como tú vas a hablar de un niño, yo no conozco a ese niño, pero conozco a la es un gran hombre de Dios Pastor Antonio Florio Venga por aquí Tú estás como muy, muy serio ¿Qué fue? Tú estás muy serio ¿Y qué fue? Amado, Dios les bendiga más. No sé, pero están como... Dios les bendiga más. Amén. Oye, estábamos saliendo de un, de un clase de corazón que estábamos adorando al Señor con voz y con alegría y mire, de un aplauso que vive al Rey de Reyes, el Señor de señores. Amén. Aleluya, qué bueno. En esta hora, quiero ahí donde tú estás, puedas inclinar tu rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a Dios en esta hora que nos ministre, nos hable a Él hablando a nuestros corazones amado Dios y Padre Celestial te adoramos te bendecimos, te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu bendición gracias porque tú has sido bueno gracias porque hoy estamos aquí porque hemos llegado a este lugar primeramente Dios para adorarte y bendecir tu nombre pero también para recibir palabra tuya, Dios para que tú restaures renueves, transformes Regenere la vida de cada persona, Dios. Señor. En esta hora estamos delante de ti. Mira los que están a través de las redes sociales, Señor. También ministras a sus corazones. Háblales en esta noche, Dios. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye, fluye en nuestras vidas. Haz lo que tengas que hacer. Quítanos a nosotros y ponte tú. Y sé tú obrando, sé tú glorificándote de manera especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y este pueblo dice, amén, aleluya. Qué bueno. En esta hermosa noche quiero compartir contigo una palabra y una historia. Oye bien lo que acabo de decir. Quiero compartir contigo una palabra y una historia. Y quiero que estés bien atento a esa historia. Porque quizás en algún momento te puedas identificar. Y lo titulé Te escogí con un propósito Dile al a, a que está a tu lado Oye, Dios te escogió con un propósito Díselo al que está detrás de ti Dios te escogió con un propósito Y ahora diz, diz, dígaselo a usted mismo Dios me escogió con un propósito ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Jeremías 1.5 dice la palabra del Señor. Antes que te formase en el vientre y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y sabes que a través de estas palabras te quiero presentar cuán soberano es Dios y cómo la gracia divina llegó para demostrar cómo Él nos escogió tanto a ti como a mí y con qué propósito lo hizo sabemos que cada día es uno bien especial en nuestras vidas y es en el que Dios se place en darnos bendiciones y que a través de ella Dios se va a glorificar y todo obra para bien a aquellos que aman al Señor nada ocurre si no es que Dios lo permita y así nos demuestra su voluntad perfecta en la cual tenemos verdad la plena confianza y la seguridad en Dios de que Él está presente en nuestras vidas siempre Dios no es tardo para responder y actuar en el momento oportuno y en su tiempo perfecto Dios siempre llega a tiempo Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Siempre llega. Siempre llega. Usted lo dijo. Así que créalo. Que Él siempre llega a tiempo. Y ahora te voy a relatar una historia. Y esta historia se puede dar fe... <risa> esa historia se puede dar fe de la fidelidad de Dios y esta historia dio comienzo un día 11 de junio de 1976 ocurrió un suceso que marcó a una familia y especialmente a la madre que esperaba a su primer hijo ¿se acuerdan cuando ustedes recibieron esa oportunidad que ya que son mamá? y que por primera vez le dieron la noticia que iba a ser mamá por primera vez. Analice esa historia. Ese día no era el que los médicos habían pautado en aquel día 11 de junio para aquella llegada de ese bebé. Pero aquella madre al levantarse en esa mañana, madre primeriza, no sabía, durmió esa noche un sueño bien placentero, y de repente en la mañana, cuando se levanta, se levantó y rompió fuente. Solo las madres saben qué, qué quiere decir esto, ¿verdad? Y de pronto ella va donde su mamá y le dice lo que le pasa y rápidamente todos se alarman, menos ella, porque ella no sentía dolor. Y se comenta la historia que aquella madre... Nunca sintió dolor. Pero entonces ella se dirigió más adelante a la oficina del ginecólogo ese día. Y cuando la ven allí, se asombraron y le preguntaban qué le pasaba. Y ella respondió, es que es un pifuente. Y las enfermeras la miraron. ¿Estás segura? Es que como soy primeriza, ¿Verdad? No sé. Pues le preguntaron y le dijo es que eso es lo que me pasó. Amanecí así. Bueno, pues dejamos hablar por el médico y entonces allí la pasaron a la sala de evaluación y cuando la pasaron a ese lugar allí comenzó la historia ajustese sus cinturones. Al acostarse ella en la camilla inmediatamente el doctor comenzó a evaluarla normalmente y de repente mientras la estaba evaluando allí ocurrió una precipitación que se expulsó de ella un líquido y bañó al doctor totalmente y la joven madre cuando vio eso se asombró y se asustó y preguntó ¿qué era eso? y el doctor le dijo eso lo que está ocurriendo ahora, se llama meconio, que son los desechos que hizo el bebé durante el tiempo de gestación y se almacenan en el útero. Pero lo peligroso no es eso, es que el bebé está tragando todo eso. Y había que entonces correr de inmediato de aquella sala de espera o de evaluación y pasarla al hospital. Porque había que hacerle una cesárea de inmediato. Y está allí que entonces la trasladan y la llevan hasta el lugar del quirófano. Y todo el mundo asustado, todo el mundo preocupado, ella sin dolor. Y entonces cuando de repente, a los pocos minutos más tarde, o quizá en las horas, nació aquel bebé que llegó al mundo. Y cuando aquel bebé se lo pasaron por el frente de ella, solo ella pudo ver lo impresionante que fue aquello para ella porque aquel bebé era distinto a lo que ella había visto usualmente. Aquel bebé era totalmente verde, verde oscuro. Y eso ya le impresionó demasiado porque le enseñaron y se lo llevaron. Mientras eso ocurría, allá dentro en la sala, ya el ginecólogo había salido a, la, a ver a la familia y les había relatado la situación peligrosa que estaba ocurriendo con el niño. El niño cuando nació pesó tan solo 4 libras con 7 onzas, pastor. Y midió 17 pulgadas. Tenía 5 soplos en su corazón. Los pulmones no se habían desarrollado. Muy bien. Los riñones estaban sufriendo también con unos reflujos que se estaban dándose en ese momento. Y otras condiciones más que ese niño venía con él. Y ahora con este cuadro tan fuerte... El doctor le dice a la familia: Oren mucho, porque solamente le damos 72 horas de vida a ese niño. Y si las rebasa, vamos a ver qué puede pasar. Se podrá imaginar cómo se sentirían todos al ver toda esa situación. Y la madre solo preguntaba con desesperación por su hijo, ¿sí? ¿qué le pasaba? Y eso le provocó a ella la ansiedad. ¿verdad? Y, el, y, el, y, el, y la incertidumbre le subió la presión entonces ella estaba corriendo en peligro y entonces eso la tuvieron que sedarla a ella dejarla tranquila y quedó dormida hasta el otro día que se levantó y cuando se levantó se enfrentó con cinco médicos, cinco batas blancas frente a ella y solo ella preguntó mi hijo falleció llorando y ellos le dijeron ahí estaba el cardiólogo, el urólogo, el neumólogo y dos pediatras y la madre comenzó a llorar y ellos le dijeron nosotros estamos aquí porque queremos decirle la verdad y cada uno de ellos le dijeron estamos aquí para salvarle la vida a su hijo esto fue todo esto lo que ocurrió aquel día 11 de junio y después el día 12 de junio ahora bien ¿por qué todo esto? ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿cuál es el trasfondo de todo esto porque ese niño nació así bueno fue a raíz de un padre que estuvo expuesto en la guerra de Vietnam y fue expuesto a un químico que, que se tiró en aquel momento llamado el agente naranja ese químico se utiliza cuando en otros momentos que no fuera guerra es un químico que se utilizaba para madurar los frutos y se pudieran recoger a tiempo pero en este caso de guerra se utilizaron para utilizarlo en cantidades enormes ¿para qué? para matar a sus enemigos y por lo tanto aquí ocurrieron muchas muertes pero a su vez aquí estamos viendo que este químico si tan solo cae un poquito un rocío en la piel de una persona ocurre entonces mutaciones genéticas y eso, lo, eso fue lo que ocurrió con aquel padre Aquel padre comenzó a sentir esos rocíos y eso fue lo que pasó, que con eso le bastó para que él tuviese unas mutaciones genéticas en su, su cuerpo y ahí trajo a raíz aquel problema de aquel niño. Ahora bien, contándote la historia con eso, para que supiera el trasfondo de, ese, de esa historia, el por qué ese niño nació así, ahora remontémonos a las 72 horas de aquel niños que todavía estaban esperando o sea tres días que pautaron y eran tres días decisivos y muy importantes pero sabes qué, había una familia había iglesias había personas que estaban orando y el poder de la oración todo lo puede pero eso no queda ahí el bebé comenzó a responder a los tratamientos. Ya luego del paso de una semana completa, el 18 de junio, siete días después, a la madre la pudieron llevar al cuidado intensivo. Allí estaba el niño en una incubadora. Y gracias a las oraciones que se unieron un efecto y comenzaron los milagros ya más adelante okay, ahora sí ahora sí más adelante para seguir la historia ya en el continuar de su vida temprana y con sus limitaciones, el niño comenzó su escuela, ya en kinder. Y en kinder, gracias, en kinder, allí se descubrió que aquel niño no podía comunicarse de la manera como todos los niños lo hacían. Y se descubrió que aquel niño tenía sordera total. Y es ahí que entonces comenzó a entrar en procesos de tratamiento y le pudieron colocar unos audífonos para que pudiese oír. Luego fue sometido a 16 operaciones y hoy puede oír por el oído izquierdo con tan solo un 85% de audición y en el derecho un 0%. Con todos estos problemas, más adelante, además de eso, no hablaba a causa de que no escuchaba. Tuvo terapias. Te habla por bastante tiempo. Ya después, más adelante, te cuento, en la parte de la salud, ahí mismo se mezclaron otras situaciones y ahí de repente llegó una carta a aquella madre y aquella carta era la carta de su esposo, el cual estaba ya en Hawái y ahí le llega esa carta, nadie se lo esperaba, y era una carta pidiéndole el divorcio. Imagínese aquella escena de aquella madre con su hijo luchando por las operaciones y que de repente le digan, ahora tienes que, te, que enfrentar a un divorcio porque aquel padre ya no quiere asumir la responsabilidad. Y allí fue cuando ella recibió la carta, la carta y recibió inmediatamente un respaldo de sus sueldos, de los papás de su esposo. Y aquella suegra se fue con la nuera y con el niño se fueron hacia Hawái. El papá de ese, de ese papá, el abuelo del niño... No se fue porque Dios, si yo, si yo voy, ustedes saben lo que puede ocurrir allí. Y él no fue. Y luego, más adelante, se efectuó el divorcio. Ya más adelante, contamos la historia. Pasó todo el proceso. Y aquel niño ya creció. Ya está en sexto grado. Ya que el niño comenzó a demostrar durante todos esos años. Cuán, cuán efectivo era y cuán buen estudiante era y se graduó con honores en sector grado y además le dedicaron la graduación luego más adelante entró a la escuela intermedia pero antes de entrar a la escuela intermedia le dieron un examen al niño porque decía que él tenía un grado de aprovechamiento muy alto y le dieron un examen y cuando tomó el examen no pasó adiós pasó dice el séptimo grado no lo, tuvo, no lo tuvo que coger porque el examen lo pasó y entró directamente al octavo grado y eso en dos años terminó su escuela intermedia y a sus 15 años se graduó de cuarto año con altos honores y ahí entró a la universidad. Ya, veo, ya, ve, ya ven que todo ese transcurso fue llevándose poco a poco de aquello que era imposible, como aquel niño, ya no es un niño, ya es un adolescente con 15 años entrando a la universidad y comenzó a estudiar en el campo de la ciencia biológica y dentro del campo de la ciencia biológica se preparó en unos minors que ahí entonces se hizo pre microbiología y salud pública, el área de la ciencia biológica. Luego entonces se preparó un minor en psicología y en educación. En dicha universidad, más adelante, aquel adolescente o, jo o joven se integra a la Asociación de Estudiantes de Ciencia Biológica y se desarrolla en el liderato dentro del mismo. En la vida universitaria se había envuelto también en ayudar a otros estudiantes en el mundo de la educación y se convirtió en un estudiante mentor allí empezó a estudiar, a ayudar a otros estudiantes de nuevo ingreso en el área de la biología más adelante en la, en la asociación que se le mencionó lo, se convirtió en relacionista público de esa dicha asociación de la universidad y luego terminó siendo más adelante en el próximo año el presidente de dicha asociación también se destacó algo que tengo que señalar de esa historia se destacó en ese, en ese joven que también fue dentro de la universidad, cosa que es imposible, porque una persona que vaya, que esté en la universidad para poder ofrecer un curso o dar clases dentro de la, de la universidad, tiene que tener maestría o doctorado. Pues tengo que decirle que este joven, siendo un, un joven de bachillerato, tuvo que enfrentar el reto y la oportunidad de poder dar clases en la universidad como en el área de la biología y de la clase de vida estudiantil más adelante aquel que no podía hablar aquel que no podía escuchar aquel que no podía supuestamente con todas las limitaciones tuvo la bendición de prepararse en el ámbito musical tomó cuatro años de canto popular en dicha universidad y también participó del coro universitario como primer tenor por lo tanto Aquel joven se siguió creciendo, no se limitaba, no se aguantaba en lo que Dios lo estaba preparando. Y ahí, en la universidad, trabajó como asistente de investigación en una tesis doctoral en la, en la psicología clínica. Y a, ra a raíz de ese trabajo investigativo, representó a la Universidad Interamericana de Puerto Rico en, en la isla de República Dominicana, Alaba Pastor. Allí, en el banco central de, de, de la capital de la República Dominicana. Allí ofreció talleres y conferencias y también en Puerto Rico fue dando talleres en diversos lugares y en, en congresos de psicología. También quiero decirle que fue partícipe de una validación de una de las pruebas importantes que se estaban haciendo en Puerto Rico con uno de los mejores neuropsicólogos de Puerto Rico, el doctor Luis H. Colón, que ya falleció. Y ese hombre estaba validando una prueba que era para niños validarlo para viejos. Como se le dice cariñosamente a la persona de edad avanzada, se le dicen viejos, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Por lo tanto, también esa, esa investigación que también fue partícipe, quiero decirle algo, que se pudo sacar una revista dentro de la revista del Congreso Interamericano de Psicología de Puerto Rico, salió publicada la investigación en la cual sale ese joven, como asistente de investigación de dicha, de dicha validación. Por lo tanto, cabe señalar que a este joven le apasiona la industria también de la música. Por eso es que Dios lo permitió trabajar como promotor y manejador de muchos ministerios musicales y a nivel internacional y local. También, por otro lado, el Señor le permitió ganar dos premios como galardonado, como promotor del año, en el año 2010 y 2011. En Puerto Rico también, también, en Estados Unidos, en Miami, Florida, fue nominado en Premios Águila en el 2011, también como promotor en, y como agencia de medios de Puerto Rico allá representado. Dios ha trascendido con este joven empresario a desarrollarse en diferentes facetas. Ha creado alianzas internacionales y locales, y se sigue aún expandiendo todo fue para comprobar que el propósito de Dios en este joven siempre Dios se va a glorificar de una manera especial y se ha podido enfrentar ante tantos retos tantas limitaciones y ahí ahora le dije ahorita ajótese los pantalones y los cinturones y las faldas a raíz del divorcio que se mencionó al principio el joven dejó de ver a su padre después de que tenía sus ocho años. No fue hasta los 15 años que regresa aquel padre con su tercera esposa y una bebé. Durante este tiempo que el joven no vio a su padre, siempre la madre le inculcaba cosas buenas y de buenos deseos para que pudiera ver a su padre. Y que lo amara, que lo que hiciera, a pesar de que aquella madre tuviese molestia y coraje con aquel padre. Nunca le transfirió a su hijo aquel sentimiento que ella tenía. Por eso es que es importante, aquello era fuera importante para aquel hijo tener ese deseo que quería ver a aquel padre y poder compartir con él. ¿Sabes qué? Este suceso fue bien importante porque produjo la primera sanidad en la familia. Y esa primera sanidad fue cuando llegó ese padre, cuando este joven tenía 15 años, y, a, y la esposa de él que estaba en ese momento, que está en ese momento, decide y dice, yo quiero decirle algo a ti y a ti. Le decía aquella madre y aquel padre, ustedes tienen que hablar, tienes que dialogar por el bien de su hijo y estaba la abuela el abuelo la tía y todos se miraban las caras como en las novelas pero aquel fue un momento difícil aquel tiempo pero fue algo que todavía está el sol de hoy. Lo que ocurrió allí, en ese diálogo de ellos dos, no se sabe, pero sí hubo sanidad. Y se dice que hay una historia, una, una relación hermosa, linda en la familia. Por otro lado, hubo una segunda sanidad. Ese joven emprendió a ir a los Estados Unidos por primera vez a la casa de su padre y fue en este viaje que hubo otra confrontación y el joven pide hablar con el papá solas en el balcón de aquella casa con un propósito y fue que mientras estaba sentado el padre y el hijo el hijo le dice a aquel padre yo solamente estoy aquí para decirte una cosa quiero pedirte perdón por hacerte todo lo que te hice, por haber nacido como yo nací. Eso le dijo el joven a aquel padre. Y aquel padre comenzó a llorar desconsoladamente y empezó a decir, no eres tú quien me tienes que pedir perdón, soy yo aquí. Y se levantó aquel padre y lo abrazaba y lo abrazaba y lo abrazaba y no sabía cómo despegarse de aquel joven. Dios es un Dios de relaciones. Sana a los enfermos. Había relaciones enfermas, pero Dios obró en sanidad. Eso es algo que Dios hace y todavía Dios lo hace hoy día. Ahora ese joven no se queda ahí nada más. Es que Dios no se queda. Como con ese, toda esa parte académica y todas esas glorias que hubo. No, ahora Dios le dice, ahora es que va. Y en 1997, disculpe. En 1997, aquel joven fue llamado por Dios a la vida pastoral. De momento no podía entender eso. Un joven que estaba estudiando premedica estaba dedicándose ya casi al borde de tres clases para terminar la, la premedica. Para continuar su carrera de medicina, ya había hecho su contacto con Universidad de Estados Unidos para irse a Estados Unidos. Y ahí fue cuando Dios lo detuvo y le hizo el llamado. Y ese joven fue obediente a la voz del Señor. Y en el año 2000, ingresó a la Universidad Teológica del Caribe. Además de estudiar dicha universidad, también allí, como en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, perteneció a la Asociación Misionera como tesorero, y pudo enseñar también en la Universidad Teológica del Caribe. También tuvo la oportunidad de dar un curso de servicio cristiano, para la preparación ministerial y además pudo realizar dos viajes misioneros en aquel entonces. Después más adelante continuó, pero sus primeros viajes misioneros fueron en Venezuela en el año 2001 y después más adelante en la bella isla de la República Dominicana. Este joven se graduó luego más adelante sobre sus estudios pastorales. ...de la Universidad Teológica del Caribe... ...luego después se dedicó a trabajar como capellán... ...en un colegio... ...y más adelante se preparó... ...en estudios en capellanía... ...se certificó, se preparó... ...y se graduó en el año 2010... ...se certificó también en la consejería pastoral... ...en la cual se desempeña hoy día... ...también hoy día... ...también Dios le dio la oportunidad de ser... ...autor de un libro... ...entrando en la profundidad del espíritu... ...y también es profesor de varias universidades y también fundador del grupo fue, fue fundador de grupos musicales ha sido parte del ministerio internacionales musicales y dios le ha dado la oportunidad de ser pastor por siete años de la iglesia cristiana casa de movimiento chalón una pequeña gran iglesia como lo conocían hoy hoy día también es fundador del ministerio internacionales con maratón 48 h y Fundación Club way el verdadero amor espera. Este joven que el Señor escogió con propósito, soy yo. Que su diagnóstico era no vivir, era quedarse vegetal pero ahí Dios lo levantó y esa persona soy yo todo esto es para darle la gloria al Señor estoy aquí un siervo de Dios me cuesta a veces contar mi historia contar las glorias pero es necesario para que puedan entender de dónde Dios nos levanta y por qué nos escoge con propósito. Porque Dios nos hace pasar por todo esto. Que podamos entender el por qué estoy aquí. Tengo limitaciones y muchas personas a veces me preguntan que tú eres sordo. Sí, yo soy sordo. Y no me da vergüenza decirlo. Yo estaré aquí. Me doy tantas gracias a Dios porque aún mi historia continúa. Hay cosas que tengo que, que decir luego. El pastor, sabe ya la historia. Lo que viene después. Lo diremos después. Que son las cosas que Dios sigue haciendo. Y Dios sigue sorprendiendo. Y Dios sigue haciendo su plan. Lo que Él destinó para mi vida nadie lo puede detener lo que Dios hizo conmigo un 11 de junio de 1976 un muchacho que quizás no tenía manera ni para hablar hoy día Dios me, dio, me ha dado la oportunidad de ser un comunicador social de ir a tantos lugares de tener programas radiales, de estar, lo más que me encanta es hablar, gracias a Dios que no hablaba Ahora habla hasta por los codos. Y quiero decirles algo. Hoy, mi mamá no está aquí, pero ella, ella sabe que, que, que iba a hablar. Y parte de esta historia, ya fue la que me ayudó a hacerlo en un momento dado. Porque obviamente hay muchas cosas que yo no lo sabía, porque eso era ella que sabía. Entonces, pero ella fue una mujer, y es una mujer, que que ha dado el todo por el todo, es incansable. Lo que soy, como soy, gracias a ella. Primero a adiós a ella. Por otro lado, mi padre. Mi padre es un hombre que es especial. Estamos distantes, de él de, de vive en Missouri, pero, Ustedes quieren ver a mi mamá, a mi papá, a la esposa de mi papá, a Marcia, a mí, todos juntos. Hemos estado el año pasado, tuvimos casi tres meses en casa de mi papá. En pleno invierno, santo, aleluya. Y estar allí compartiendo y disfrutando cada momento. Y entonces, antes que habíamos estado juntos en la casa, sabes ha sido una bendición hermosa. Y mi familia, por parte de mi papá, todos somos una familia no hay división, no hay nada, al contrario todavía, esta semana el domingo pasado estuve con mi tía, la hermana y mi papá y mami y todo y ella siempre dice, ella es mi, mi cuñada, ella es mi, her me dice, ella es mi hermana ¿Sabe? esa es la relación que Dios hace, eso es cuando Dios sana relaciones esas son las cosas que ocurren por eso es que hoy quiero decirles algo que Dios lo que hace lo hace Yo no sé cuántos de ustedes hoy están con su fe ahí como que... Ay, es que yo no sé si eso puede ocurrir. Es que yo no sé si esto puede pasar en mi vida. ¿Sabes qué? Si hay relaciones rotas en tu familia, ponlo en las manos del Señor. Si hay que sanar, si hay que perdonar, hágalo. No dejemos que eso esté ahí. No dejemos que eso se quede porque a la final y a la postre no son ellos los que se perjudican es usted mismo es usted mismo yo te voy a decir una cosa y te lo voy a, puedo decir en total libertad yo soy la persona más feliz del mundo me siento con una libertad me siento que no tengo esa presión que yo puedo ir libremente a mi familia y les voy a decir algo para cerrar hoy, por hoy. Y a veces me da hasta coraje, pero coraje bueno. Porque mi familia, tanto mi papá como mi mamá, Dios ha puesto una gracia. Y estoy hablando de mi familia, estoy hablando de primos, eh, tíos, tías, herma, hermanas de mi mamá, eh, familias cercanas, lejanas, y todos, cuando me ven. Yo digo, yo soy porque mi familia... Me dicen Toñito, me decían, ya no. Y hoy ya no me dicen ni Toñito ni Antonio, ahora es Pastor Antonio. ya a veces yo digo, hey, yo estoy aquí en casa, déjeme, déjeme ser yo. Pero ya es algo que Dios ha hecho. Yo no lo pedí. Pero el respeto y lo que Dios hace, lo hace. Así que levantémonos, Pastor. Cierre sus ojos y yo creo que Dios permite que tú escuchas, puedes escuchar este testimonio, Henry que tú puedes escuchar esto para que si tienes mil formas de por qué renunciar a un sueño hay diez mil formas, un millón de formas para no renunciar a dormir porque el mismo Dios que lo hizo en él Lo va a hacer en ti ¿Qué es lo que hay que hacer? Mientras él estaba en esas 72 horas ¿Qué estaba ocurriendo? Alguien estaba orando Entonces lo que tú necesitas No es seguir hablando de tu problema en la familia Es comenzar a orar en secreto Por ese problema porque cuando tú comienzas a orar por la familia Va a pasar lo que pasó en él De un de repente Aquello que no tenía forma Comenzó a Dios a darle forma Y tal vez te dirá ¿Y por qué Dios no hizo el trabajo completo? ¿Y por qué no escucha al 100%? A veces Dios no deja marca Porque cuando Cristo resucitó Salió con la marca de los clavos porque Dios nos enseña A aprender a vivir la vida Aún con nuestras marcas Porque cuando lo vemos a Él Que a veces usted le habla Y, y Él no, es, no, no me escucha A veces yo estoy hablando Y Él comienza a reírse Y yo, ¿por qué? ¿Tú me estás escuchando? O como reímos mucho Y relajamos mucho y pues, ¿Tú me escuchaste? Y dice, no ¿Qué me, me pasó? ¿Y qué pasa? Uno diría, pero Pudiera ser perfecto Que hubiera escuchado ya bien Pero a veces ocurre Porque se las marca Que no importa Donde él pueda llegar Se va a acordar Del 85% Y vas a ver Que todo se lo debe a Dios Ayúdame a cantar ese tema Gloria al Señor Inclina tu rostro Inclina tu rostro Cierra tus ojos, Pastor, venga aquí, vamos a orar Quiero que la Pastora Marrero venga por aquí Pastor Miguel Cosa. yo no paso al altar para hablar de mi problema de la familia hoy yo vengo a entregar mi familia en la mano del Señor venga aquí un momentito aquí al altar Venga aquí acerca. Ayúdame, amor, a colocarlos unos a uno y ayúdame, los servidores. Aquellos que nos están mirando, acérquese aquí. Campeón, campeón, ven aquí, hay un espacio para ti. Ven por allí, da la vuelta y corre hacia aquí, ven. Sí, ven aquí, acérquese. Hoy hay sanidad en el altar Y yo hay, hay vidas bajo lágrimas Yo no vengo A orar Yo creo que el pastor Antonio Florido Que es quien carga la unción Porque es el que trajo La palabra de Dios yo respeto eso Pero si hay alguien que quiera reconciliarse con nosotros Que esté ahí Necesita reconciliarse con el Señor Ahí donde está Levante su mano y diga Yo quiero renovar el pacto con Dios Quiero entregarle mi vida a Cristo Quiero reconciliarme con el Señor Y usted está aquí Por primera vez Levante su mano al cielo y diga, hoy yo quiero recibir al Señor. ¿Hay alguien? Shahí sí, a través de las redes. Hoy es el día de salvación. Pastor, vamos a orar. Ore. Yo no sé si tú estás en las 72 horas. Pero después de las 72 horas cosas comenzaron a suceder. Yo creo que el pastor comienza a orar. Y si alguno de los ministros del altar siente de parte de Dios impartirle a alguien una palabra. Usted mueve, mi hermano Vicente Rivera. Si hay que moverlo, no dar una palabra tiene toda la autoridad en nombre de Jesús. En estos cinco minutos vamos a aprovecharlo al máximo. Adelante. Quiero contarle este último detalle que fue un testi el testimonio que ahí cerró en el año 2016 yo hice el viaje a Cuba cuando yo hice el viaje a Cuba mientras yo estaba haciendo mi labor misionera yo estaba haciendo algo especial acá en Puerto Rico y Estados Unidos y fue que mi mamá llama a mi papá para decirle mira ya, ya nuestro hijo ya llegó a Cuba y ahí mi papá en ese momento le dice no te me, no enganches quiero hablar contigo y ¿sabes lo que ocurrió ahí? Mi papá comenzó a llorar. Y le dijo a mi mamá, yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que tú me perdones. Pero gritando, desesperado, perdóname. Perdóname por lo que te hice. Perdóname por todo lo que hice contigo, sufrir con tu hijo. ¿Y sabes qué? Y la respuesta de mi mamá fue la siguiente. Le dijo, el día que yo acepto a Jesús... El día que yo acepté a Jesús Ya yo te había perdonado Y desde ahí para acá La historia es otra ¿Qué hace Dios? Dios es el que transforma Dios es el que perdona Y Dios es el que hace libertad Así que hoy Hay 72 horas Mira esto pastor Mita y Rizari Pastrana Desde Massachusetts Dice yo quiero recibir a Cristo por eso es que transmitimos y, y pedimos disculpas a aquellos que nos están mirando. Mañana es que estamos montando las cámaras donde tienen que estar y, y todo el sistema de conectividad. Así que perdone alguna, pero qué bendición. Ya que hay una vida para el Señor, vamos, vamos a repetir esta oración de fe. Vamos, vamos a hacer este llamado para entonces este orar. Incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Señor, hoy yo renuevo el pacto contigo, renuevo mi fe contigo, te entrego mi voluntad, inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpia todos mis pecados. Amén. Pastor, vamos a orar, vamos a orar. Pastor Miguel, vamos a orar, vamos a. Orar. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de padres divorciados aquí hay? Hijos de padres divorciados. Levanta sus manos, no tengas miedo. Dios te ama. Quizás tienes dolor, quizás tienes alguna situación interna con tus padres, rencor, dolor, pero sabes que hoy Dios viene a sanar y a perdonar hoy viene Dios a sanar y a perdonar así que hoy vamos a orar los que tienen levantadas sus manos que necesitan la oración levante sus manos pastor o pastora óreme por ella por favor sí. así que oramos Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia. Señor, tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que perdona, el Dios que levanta, el Dios que hace de lo imposible posible. Dios. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Mira a cada persona, mira a cada hijo de este padre divorciado Mira a cada persona que están, han pasado por procesos de divorcio En esta hora yo te pido que tú impartas tu sanidad en la familia Mira a las familias que están aquí, que están pasando por situaciones Por dolor, por problemas, Señor, por divisiones Ahora mismo en el nombre de Jesús, trae sanidad total Trae liberación, trae perdón, trae restauración a sus vidas, en esta hora con tu mano Dios con tu mano Señor en cada uno, ahora mismo en el nombre de Jesús, toca cada uno de sus corazones Espíritu Santo comienza a fluir, Espíritu Santo comienza a sanar Espíritu Santo comienza a quebrantar aquellas cadenas que han sido tanto tiempo de dolor, de la tristeza de, de, de ese dolor tan profundo que sienten hasta odio, dolor Señor ahora en el nombre de Jesús trae Señor sanidad trae Señor tú. libertad a su vida Padre en el nombre de Jesús con tu mano Dios gracias Señor gracias Padre Jesús amén y amén vamos con su mano arriba dígalo Cristo yo te amo Cristo yo te amo. tuviera José dile y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera si no hubieras conocido si no hubiera conocido adiós a Dios A ti no te tuviera. Si no hubieras conocido, si no hubieras conocido, cántalo ahí desde tu casa. Cántalo aviva a viva voz. a viva voz que me ama. Suba tu voz. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo yo te amo. Jesús Jesús Hay presencia de Dios Y no sé dónde estuviera Si a ti No te Solo las voces y ustedes, las voces y ustedes. Cristo yo Y solo más fuerte una vez más, díselo. Con las voces, con las voces y ustedes. donde estuviera, termina lo diciendo fuerte. Y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te... Dios que me ama Una última vez Y no sé Y no sé dónde estuviera Si sí, yo a ti Si sí, a ti sí, Y no te tuviera. O sea, Hale algo de Dios Yo sé con algo por él por él este hombre carga algo de Dios tremendo Y no sé dónde estuviera Si yo a ti Si yo a ti No te tuviera Sobre ti Si no hubiera pastor? Como si oye, oye, por esa gana Que está ya al final por ella que está al final que me y no sé, y no sé Si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubieras conocido, y si no hubiera conocido. Al Dios que me ama Es saber Es saber Que Dios nos ama Y por eso es que estamos de pie No estamos de pie porque nosotros amamos a Dios Estamos de pie porque Dios nos ama con un amor perfecto Así que Siéntete amada Siéntete amado por Dios Lo único que tú necesitas Es sentirte amada y amado por Dios Después que tú te sientes amado y amada por Dios Jesús. La vida cambia Cambia de forma Porque lo único que tú necesitas Es el amor de Dios en tu vida Si cargas el amor de Dios El perdón de Dios Ya no necesitas más nada ¿Cuánto dicen amén? Amén Denle un aplauso al Señor bien fuerte No hay nada Gloria al Señor Jesús ¿Dónde está Jorge Pérez? Jorge Pérez ¿Dónde Jorge? Hombre Dios tremendo Ahí hay algo tremendo Vicente Shalday Rivera Shalday ¿Tú, ¿Tú te pareces? Dios Tenemos a la hija Vicente Aleluya Tu papá es una bendición Tu papá Aquí Tania sabe Lo que Nicole, Vicente Y Tania La gente son Muy amados aquí Así que si lo amamos a él también ¿Cuánto amamos a Carmen Rosario ¿Dónde está Carmen? Carmen Rosario, Carmen, ah, tú eres de aquí. Miguel, ¿dónde está? Miguel. Ey, dímelo, mi hermano. También ahí. Cariel Rosario, ¿dónde está? Ah, es el niño. Carmen Santo. ¡Santo! ¡Carmen! Ahí está también la Rodríguez, qué bueno. por estar aquí por, por, por, por formar parte de una noche de bendición ella, ella cumpleaños tú estás de cumpleaños cumpleaños? Feliz, cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Rodríguez cumpleaños Muchos años más de vida, y qué bueno que le haya pasado bien con nosotros para aquellos que están conectados a través de las redes. ¿Cuánto sentimos presencia? de Lo siento todavía. siento una conexión, baila aérea ahí. yo te viendo. Es que aquí hay mucho. Mire, a veces hay cosas que, que Dios le muestra a uno, y, y a veces uno mira lo que la persona no es quien es. Y a veces se ven como que un, un cobalde y, y Dios abre los ojos y, y, y te mira así si el que Mira el que está ahí Es un hombre, es un evangelista, un profeta Y a veces nos vemos siempre como Como nos vemos nosotros Y Dios no quiere que te vea como tú te ves Dios quiere que te vea Eric, Como Él te mira desde el cielo ¿Y como Dios nos mira desde el cielo? Se mira con el propósito Cargando Dios no lo llamó porque éramos perfectos ¿Hay algún perfecto aquí que esté aquí? Que levanta la mano los que son perfectos. Porque si usted es perfecto, hermano, yo tengo una lista que están ahí atrás para ponérsela a usted y atrás. Y usted lo trepamos en el techo y usted pueda subir en el nombre del Señor. Porque usted está en la tierra equivocada. Porque esto es una tierra de imperfectos. Que le servimos a un Dios perfecto que día a día nos está perfeccionando. Póngase de pie, vamos a un acto de fe, un acto de obediencia. Yo creo. Y nosotros dejamos esto siempre al final, eh, mayormente hasta la pandemia era mitad. Para mí no me gusta cuartar guardar, guardar ese, ese tiempo de Dios y lo ponemos. Nos eh, y doy gracias a Dios, los hermanos que se han estado para lo que vamos a tener aquí, aquí en esta parte de aquí. Yo entiendo que ya en la próxima semana vienen cuatro pantallas poderosas que, que le, le, le va a hacer la pantalla no es para que la vida se convierta la pantalla no van a mover a Dios, la silla no van a mover a Dios, lo que va a mover a Dios son los corazones contristo y humillados pero siempre yo he creído que la casa de Dios tiene que estar mejor miren, lo que vamos a tener yo no lo tengo en mi casa, alaba la gloria así que cuando vayan a ver una película voy a tener que meterme de noche, vida y ver tambo sí, aquella que estaba allá aquella que está allá eh, la, esa era de la marquesina, alaba la gloria gloria a Dios y, y, pero ya con la ayuda de Dios nos van a montar el sistema eh, la persona viene de Miami y él va a montar todo eso pero aparte de los televisores eso incurre en, en equipos que ellos tienen que montar por eso es ya aquellos que lo hicieron que sacaron una aportación para ayudar amén, pero aquellos para este domingo, usted está ahí esa aportación esa, esa y te dice mira esto es para, para esto y sabemos que va a ser de gran bendición amén, ¿Cuántos dicen amén vamos a orar y vamos a, a a pedirle a Dios que bendiga tu ofrenda en el nombre poderoso de Jesús que no dé por tristeza porque Dios ama. Al dador alegre. A mi esposa fue a una cita y eso, si nosotros contamos testimonio aquí, la gente se vuelve loca. Todos los días hay algo de Dios. Y mi esposa fue con Rochelle a una cita y de repente le compró una crema a una persona. No iba a comprar nada. Y de repente vino, me parece que la doctora Brown y agarró y le tengo, tengo que tirar la vaina, el testimonio como es. Y, y le trajo una, una ¿Cómo se llama? Una plancha Una tenaza Y le trajo una tenaza Y cuando le puso la tenaza ahí, mi esposa dijo No, yo no Yo no te pedí eso Eso es un regalo Mira qué que está al lado tuyo Hay un regalo de Dios Amén Vamos a orar por los ofrenda Pastor Miguel por la misma Venga por favor Pastor Miguel es uno de nuestros pastores allá en República Dominicana, en Barahona. Es un boricua Gloria. allá en Barahona que junto a su amada esposa, Ana Luisa, y pastorean allá, esposa aleluya. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias en esta hora, Padre hermano. Permítenos darnos de lo que ya tú nos has dado por gracia, Padre. Tu palabra dice que tenemos que dar por gracia, lo que por gracia recibimos y lo que te damos no es nuestro, sino te pertenece a ti. Bendice al dador, alegre padre amado de manera especial en esta hora en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. amén. Pasamos en una actitud de fe, pase por aquí, está allá. Usted lo puede hacer también ahí a través de ATH la siete móvil 787 398 7793 187. 398-7793 La paz de Dios sobre cada uno de ustedes Este domingo a las 8 de la mañana Nuestro primer culto, unción y milagro A las 10 de la mañana, segundo servicio Transmitido por YouTube Por Junque 93 PM Y aquí presenciará Llegate aquí, estamos en la avenida Roberto H.T.O. 209, 209 San Juan Lo mejor de Dios viene para ti y para los tuyos